Él es Luis Carlos Díaz. Sobreviviendo aquí en Caracas y ella es Naki Soto. LC, esta semana pasada, el um, canciller de Nicolás utilizó un adjetivo rarísimo para calificar la carta que le envían al director general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dijo que la carta fue clarificante, un adjetivo que yo no había escuchado hasta el momento más que en cremas faciales, pero en todo caso para este señor fue buenísimo decirle a Pablo Abrao, la CIDH no va a entrar a Venezuela. ¿Qué carrizo es la CIDH? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que busca con la visita in loco, es decir, la visita al lugar en Venezuela es poder acercarse a víctimas de violaciones de derechos humanos, a organizaciones y a instituciones para evaluar qué está pasando en Venezuela. Uno de los argumentos que utiliza el poder es decir que ya ellos no son parte de la comisión. Ellos la denunciaron, se fueron de la OEA, no tiene nada que hacer acá. Pero cuando uno revisa la constitución, pues resulta que nuestro país ha firmado tratados internacionales de protección de Así derechos es. humanos que le da el mismo rango de validez a esos organismos dentro y fuera del país, a sus recomendaciones, a su Empuje por una lucha por la dignidad, por la justicia y demás. Negarle la visita es impedirnos a miles, a millones de víctimas de violaciones de derechos humanos poder acceder a la justicia. Y eso es muy grave. Pero, ¿qué argumento usa el Estado? Decir, mira, yo primero no te acepto y segundo, aquí hay una carta de ONGs este, que, que, que son gobierneras ellas, ¿no? aunque se llamen ONG, pero te dicen que mejor no vengas. A mí también me llama poderosamente la atención porque en, en el ánimo de, de la burla del poder, cerrando la semana pasada el um, fiscal general impuesto por la constituyente, abre un caso de 56 años atrás para decir, mira chico yo decidí desde el Ministerio Público que vamos a investigar esta historia y ya estoy sacando las cartas de aprehensión de los supuestos asesinos de un sociólogo que muere uh, bajo el gobierno de Leoni, perteneciendo a una fracción eh, terrorista. Guerrillera. Guerrillera, perdón. Y, y 56 años después, o sea, la misma semana que me dices la CDH no entra a este país a documentar lo que ha ocurrido en reciente data, tú me dices, pero tranquila, ¿eh? en, en 60 años más o menos, vamos a estar evaluando a los responsables de lo que está ocurriendo hoy. Ese Como movimiento, mensaje es terrible. Ese movimiento se llama celeridad, o sea, vamos rapidísimo. Porque qué? está pasando? Que hay casos pendientes en Venezuela. Y es que además la CIDH no es que la tiene agarrada con Venezuela. Viene de Haití, donde están evaluando cosas horribles Así que pasaron. Es. Y viene de Chile. Gracias. Digamos, país gobernado por la derecha en el marco de un régimen que impidió que hubiese protestas. Como lo quiera decir el chavismo en su narrativa? Fue la CIDH, se reunió con las víctimas y dio recomendaciones. Y las va a seguir dando. Eso lo tenemos en nuestro escenario. Y puede significar uno, que no dejen entrar a la CIDH. Dos, que haya algún conflicto, sea en el área de aeropuerto o en las fronteras. Tres, que igualmente la CDH puede seguir trabajando e investigando desde Cúcuta, desde Islas, eh, a distancia vía Skype, reuniéndose con víctimas que estén en el exilio. Es decir, hay muchas maneras de seguir trabajando con víctimas. Esto no se va a dejar de contar. Seguro. El, el tema es la, la viabilidad que tienen esas historias y, y cómo se sienten las propias víctimas teniendo un recurso de esa envergadura dentro de su espacio. De vida. Lo importante es que no dejen de contar las historias, de denunciarlas, de llevarlas a las instituciones que hagan falta, de hacerse acompañar por ONG para que eso además en quede efecto. sustentado. Y si usted siente que hoy no hay justicia o no hay instituciones confiables a las cuales acudir igual deje el registro porque después las cosas se olvidan. Después te queda el cuentico y evidentemente el trauma. Pero si lo tienes registrado va a ser mucho más fácil presionar. Todo esto nos lleva aquí a pensar que aquí pasan muchas cosas pero sobre todo esas que nos hacen preguntar ¿Por qué? ¿Por qué de pronto Trump, el imperio, no son culpables de todas nuestras desgracias, sino que es el propio poder? No nos autoengañemos. Hay cosas que están mal. Y no es por culpa de Donald Trump, es por culpa de nosotros. ¿Qué pasó? Porque Nicolás fue a comprarse unos zapatos en Katia... Y en el recorrido hasta la zapatería, el bicho estuvo saltando como un salvaje por los huecos que hay en Katia. Imagínate tú la... la... Lo clarificante, vamos a usar el término, de arreaza, que resultó para Nicolás transitar las calles que transitamos todos los venezolanos todos los días. Esto es como cuando venezolana de televisión tenía una sección que se llamaba contacto con la realidad que duraba dos minutos. Ajá. Es decir, ellos emiten 24 horas pero solo dos minutos tenían un contacto con la realidad. Resulta que eh, Nicolás Maduro asume en su narrativa que de pronto él conoce la calle. Y hay huecos. Y entonces, como hay huecos, hay que hacer críticas. Y las críticas pudiesen darle algún tipo de credibilidad, porque la gente no. dice, hay corrección! ¡Ah, Taima! Ay. No es que hay crítica, es la misma crítica durante tres días consecutivos. ¡Oh, no puede ser! Fui a Katia y esas calles están como Bagdad. ¿Dónde está la gente que va a pavimentar esta esto? ¡No puede ser! Y los cachetes le timblaban. Entonces, bueno, chévere, salve. Usted tuvo la propiedad de salir de donde sea, sea su búnker de poder y transitó la calle y... ¡Oh! hay huecos. Sí, imagínate lo que, lo que ocurre si va a un hospital, o lo que ocurre si conoce la realidad concreta. Pero, ¿qué pasa? Esto es un reciclaje. Ya hubo las tres R's. Uh -huh. Revisión, oh, sí. rectificación y reimpulso. Después de que fracasaron, porque crearon las, las tres R's para dar presupuesto vía emergencia, para poder limpiar, pavimentar, hacer cosas. Entonces, crearon las tres R's al cuadrado. Gracias. Luego, al cubo. Luego, no le alcanzaron los dedos para contar cosas y... Taima, esto veces. está ocurriendo, amor, en siete años que ha tenido Nicolás para gobernar con el decreto de emergencia. Y, y, y todos los poderes especiales que eso le ha dado, este tipo no ha tenido que rendir cuentas, no le ha tenido que pedir permiso a nadie, no ha pasado nada por la Asamblea Nacional, han sido decisiones efectivamente personalísimas, sin ningún tipo de justificación, ni ante la legislatura, ni ante la ciudadanía. Y cada vez que dice, esto no puede estar pasando, son nuestros errores, son tuyos, mi hermano querido, la verdad son tuyos después de todos los años que fue canciller y ahora que tiene el gobierno desde la presidencia. Yo creo que tengo un porqué. A ver, esto ocurre porque asumir el asfaltado como narrativa es una cosa alcalde de pueblo. Es decir, un presidente de la república, no, no diría por qué estar preocupado por el asfalto. Hay niveles de gente encargada, de gente que cobra todos los días para que no haya huecos en la calle y para tapar. Bueno, no sabemos si están cobrando. Pero aunque sea, están recibiendo plata son ingenieros municipales, catastro, lo que sea. Hay toda una infraestructura como para que se encargue el presidente. ¿Qué ocurre? Que es una narrativa electoral. Es la narrativa de él, bueno, asumimos que tenemos errores y toca rectificarlo. Y todavía habrá un sector de la población que lo crea. Sobre todo si a esto le combinas venta de zapatos, porque descubrir que la gente no tiene para comprar zapatos es grave. Esto se combina además con, con hablar de, de, de Colombia y las nuevas relaciones con Colombia. No, es divertidísimo Allí también se abre un porqué muy simpático Que tiene que ver como con las dualidades Los personajes que asume Nicolás En cadena nacional Y en este caso con Colombia Como ha insistido con el asunto de No puede ser Ha insistido igual en decirle Vamos a recuperar las relaciones consulares ¿Qué te cuesta? Vamos a ser amigos otros? Por el amor de un Dios O sea, tenemos que recuperar las relaciones consulares Y segundos después No es que son dos minutos, cinco minutos ¡Ah! 30 segundos después dice porque yo sé lo tuyo y todo el mundo se queda alrededor así como perdón y viene la porque amenaza la excongresista Aida Merlano está cantando como pajarito entonces primero hay una oferta de tejer relaciones y luego viene la amenaza el insulto viene el lenguaje violento y amenazar tantas veces con que esta congresista está hablando, Ajá. bueno, porque no muestran lo que, lo que ha dicho. Es decir, es como unas amenazas que no terminan de hacerlo. Es como tratar de malandrear y no hacer diplomacia. Pero, ¿por qué vas a malandrear con una mujer que.? No tiene credibilidad alguna. O sea, no hay alguien en el entorno de poder que le diga, Nicolás, qué pena, ¿no? Pero la Jeva fue procesada por y tiene que cumplir 15 años por corrupta porque la palabra de una corrupta tendría valor para la sociedad colombiana que es lo que él pretende, que la sociedad colombiana diga, ¡Oh, Dios mío está hablando oh, que estará diciendo esa mujer allá, no va ah. a pasar por el amor de un Dios del que tú quieras jodín, Jesucristo, me da igual pana, coño todo esto entonces nos hace preguntar ¿por qué? Otra de las palabras interesantes en la última semana sobre economía nacional es que Nicolás ha dicho a la gente le gusta pagar por sus cosas. La claridencia, Lo clarificante. No, no, no, esto es absurdo. Y, y vamos a explicar por qué. Después de años... De negarle a la gente la posibilidad de pagar por agua, luz, peaje, gas, gasolina. Porque no es que es opcional. Es que te niegan que lo puedas pagar. Gracias, es decir, es. haces a la gente menos digna. Haces a la gente menos capaz de reclamar por malos servicios porque son gratuitos y te las tienen que calar así de mal. Entonces ahora la vuelta es no. A la gente le gusta pagar. Y es por todo un plan de producir zapatos, venderlo y ver si la gente paga por eso. Mosca, esto ocurre una vez más con Nicolás anulando vocerías femeninas. Uh -huh. En mesa tenía a la ministra de Comunas y a la ministra de Comercio. Y la ministra le dice, bueno, presidente, lo primero lo vamos a llevar para las bases comunales y los vamos a regalar. Y el bicho le entra así de repente un rol, el varón Ashler. Una cosa loca, así. ¡No! ¿Cómo que regalado? ¿No te acuerdo? ¿Cómo no, no. Aquí, si vamos a subsidiar al 100%, tiene que haber una justificación. Chamo, o sea, Sí, aquí pasó algo muy raro. La, aquí la pasó vida algo raro. toda del chavismo ha estado cifrada en esa posibilidad. Ven acá que yo te doy lo tuyo, mi amor. Yo te yo doy te lo que te lo mereces. Doy. Por eso yo tengo el poder, por eso lo controlo todo. Para dártelo, porque es que yo soy demasiado bueno. Y de repente me dice, ah, ah al, vamos a crear una nueva política. La política de la dignidad, mamá. En serio, cuando la gente está cobrando dos dólares al mes, ahí es que le vas a pedir que sea digna, que se pague el par de zapatos, que pague la comida o los servicios que necesita. Y esto hay que explicarlo. El salario de la administración pública en Venezuela es de 3 a 8 dólares al mes. Con una, suerte. Una maestra, una enfermera, un bombero, un policía, un profesor universitario, está cobrando entre 250 mil y... Un millón de bolívares. Quizás un millón y un poco más, pero no más. ¿Cuánto cuesta un zapato en Venezuela? Un par de zapatos en Venezuela. Cuesta lo mismo que en el resto de los países de América Latina. Uh -huh. Y a veces más por el costo de importación. Es decir, 20 dólares, 25, 50, 100 dólares. Esa falta esa, esa, esa miseria con la que vive el, el, la, la Administración Pública en Venezuela, es una decisión oficial. Es decir, no es un accidente, no es que la gente es pobre porque así lo decidió, no es que, bueno, los venezolanos, bueno mala leche, escogieron un trabajo mal pagado. No, no, no, no. Es que el Estado los hizo más miserables. Entonces, en términos económicos, vamos a entrar en un periodo de amplísimas desigualdades. Seguro. Y eso ya se está viviendo con el país de las burbujas y el país de los excluidos. Aquí, además, súmale una variable que para mí es importante también, y es que la miserabilidad tiende además a acentuarse con un, un terrible sentido estético. Nada de lo que se mostró en esta cadena es bonito. Los morrales tricolores no son bonitos, Para los guachicones que mostró Nicolás como zapatos nuevos son una horrorosidad, unos calzados realmente feos. Pero mi amor, como los estoy produciendo yo, te lo calas. Yo decido lo que comes, yo decido lo que calzas, yo decido dónde transportas las cosas y además me vas a publicitar a mí, porque el poder soy yo llegamos entonces a lo mismo, un país de yuca y lenteja, tiene entonces que asumir que los colores de los bolsos los escoge el Estado, el diseño de los zapatos los escoge el Estado, y es propio además del socialismo, que no solamente es muy cursi y pavoso, sino que además estéticamente es horrible y para eso pueden ver los registros, por ejemplo del Museo del Comunismo que hay en Praga, Seguro. La, do, todos los registros que puede haber de Europa del Este es el mismo guión. No, y el besitos Estado... a los empresarios privados que fingieron ese día en la cadena estar contentos con los extraordinarios créditos en bolívares que le está otorgando el Estado para fabricar zapatos porque es lindísimo hacer negocios con el gobierno nacional. Es tan rentable. Inyección de plata que se hace sin haber pasado un presupuesto Público del año 2020. Entonces la gente está recibiendo plata que no le pregunta al Estado de dónde salió. Y tampoco va a aparecer en la ¿Quién, memoria y cuenta del año próximo. ¿Quién ¿no? se trabajó ese dinero para que estuviese allí? En esas cantidades. ¿Qué vendiste Así es. para tener ese dinero? Porque si es dinero inventado. Si es dinero ficticio, creado en el Banco Central de Venezuela, no voy a decir ficticio, sino dinero inflado de la masa monetaria, en realidad lo que está generando es, pones la bicicleta a producir en un entorno hiperinflacionario. ¿Complejo de entender? No, básicamente estás disparando dinero a la calle, estás generando una burbuja de consumo y de producción, pero que al final va a ser destructiva. ¿Por qué por, no sé, quizás 15 o Consecutivo, este sí es el año de la recuperación económica. Este no, es el humo. año de la recuperación este sí económica. Por eso creemos que todo esto que estaba visible es para generar algún tipo de humo, pero nos interesa más, Naki, todas las cosas que están pasando por debajo de la mesa. Yo estoy de verdad súper congestionada. Mientras en España han pasado un bojote de días que no han soltado el... Eso. Países aburridos donde no pasa mucho Ah, eso es una hermosísima claro, explicación Claro, tienes una noticia, es noticia al mes bueno, completo sale y vale. vale, no importa A mí me encanta porque además esto se ha nutrido Con periodismo de investigación, periodismo regular eh, Fuentes de, de, de revistas rosa, programas uh, de chismes <ríe> Es una maravilla Ya han salido tesis sobre si el ministro de transporte español Que violó la ley sancionatoria de la Unión Europea y recibió a la vicepresidente de Nicolás, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas y la despidió desde una sala VIP del aeropuerto. Si es que tiene un romance con ella. Bueno. Si sí fue un enviado, si sí estaba Ajá. gestionando una crisis, todas las mentiras y que él sí la vio, no la vio, pasó, es no bellísimo. pasó. La policía, teniendo, la policía teniendo que desmentir a un ministro de gobierno. Y ahí se entiende la diferencia, que es bueno que la gente, ojalá pueda verlo, la diferencia entre Estado y gobierno. La policía en un país serio es parte del Estado, Muy tiene bien. una institucionalidad y el gobierno son unos tipos que administran temporalmente y que pueden ir y venir. ¿Qué pasó acá? Ábalos como ministro de transporte es una cosa, que es un rol realmente gafo, pero es el segundo en poder dentro del PSOE, el, uno de los partidos de esta fragilísima coalición gobernante. Y en primeras de cambio, cuando es asaltado por este tema, su vocería fue malandra. Ábalos redujo el tema así como, Ay, por favor, déjame en paz, pana, yo soy el poder, cállate esa boca. Y desde esa perspectiva, los partidos opositores a la coalición gobernante, que no son ninguno santos tampoco, hacia la vaina, tú eres el poder, sal y vale. ¿Qué hicieron? Se pusieron serios y efectivamente en la separación entre gobierno y Estado dijeron yo voy ahora a la Fiscalía General de la República y ellos me van a dar permiso para yo investigar los videos del aeropuerto. Un partido pidió los videos de pista y otro pidió los videos internos del aeropuerto para verificar dónde estuvo Ávalos, con quién estuvo Ávalos, si estuvo o no estuvo con Delcy, por cuánto tiempo, etc. Y ante esa circunstancia el equipo de prensa de Avalos dice no, no, no, si estuvo con ella. Si estuvo, es verdad, estuvo con esto, estuvo en el avión, estuvo en la sala VIP, sí, si es verdad, o sea, le dio internet y todo, o sea, sí estuvo con ella. Después de seis versiones distintas. Porque además aquí hay mentiras. Mentira uno, decir que aquí no hubo ningún tipo de violación. Gracias. Cuando se revisa la decisión europea, cuando se revisa lo, las limitaciones que impone, que impone la Unión Europea, no solamente dice viajar, dice transitar. Lo segundo es decir, no, es que como ella no selló el pasaporte, no pisó no, territorio no. español. Miren, ese territorio es español. Porque si ahí ocurre un crimen, si ahí ocurre un delito, es la policía española la que tiene que intervenir. Así no es. la policía internacional, no la policía del país de donde venga el avión, es la policía española. Está en suelo español. Así que tener un gobierno que miente, que para nosotros es tradicional, familiar, cuando ocurre en un lugar donde hay Estado de Derecho, puedes ver muy a su velocidad, muy a su ritmo. ¿Cómo actúa? Y es tan grave lo que ocurrió allí que Nicolás, en lugar de estarse premiando con la posibilidad de que Guaidó no haya sido recibido por Pedro Sánchez, en lugar de estar bailando porque Venezuela estuvo en la Fitur en España, porque Félix Plasencia, el ministro de Turismo, es Alto pana del ministro Ábalos español ha guardado un silencio pero capital. No hemos tenido, al día de hoy, queridos amigos y amigas, no hemos tenido un solo mensaje de gente del chavismo diciendo nos reunimos con el gobierno español, que son nuestros hermanos, estrechando lazos, los tenemos convencidos, son de los nuestros, nada. Tan Mola. grave es esta historia que Nicolás en la apertura del año judicial, además de decir, el dicho fue burda e incoherente, ¿no? El Poder Judicial es una maravilla, esto tuvo chévere, qué bello todo, pero yo quiero una comisión de alto rango que uh, trate de coordinar los cambios que necesita el Poder Judicial y, por cierto, yo sugiero que la cabeza de esa comisión sea Delcy Rodríguez. ¿Así? ¿Ah, Después que violó las sanciones de la Unión Europea, después que violó uh, con la ayuda del gobierno de Pedro Sánchez esta historia, después que Pedro Sánchez tiene esta historia encima, porque no la van a soltar. Usted no ha dicho ni media palabra de eso, pero le está dando más poder aún a su vicepresidenta. Que se sepa, esto está pasando todavía en Venezuela, por debajo de la mesa. Y entonces, Naki, cerramos. Ya ustedes pueden ver un episodio especial con Osvaldo Ramírez donde analizamos la situación de la oposición, de las oposiciones, de la gira de Guaidó. Pero aquí, en este en serio, vamos a hablar de qué carrizo pasó en Venezuela durante la ausencia de Juan Guaidó. Eh, Chico, la verdad es que no pasó nada. Palabra de honor. Que, o sea, que vimos? Un parlamento errante buscando dónde sesionar y que no lo dejaran. Yo de verdad me pregunto si dentro de todas estas oposiciones y tal de las que nos habló Osvaldo Ramírez no hay alguien que pueda sentarse con un calendario de estos maravillosos que venden ahora del Día Internacional de la Hamburguesa, del Día Internacional de los tipos que se usan franelas verdes, del Día Internacional de tal, que diga... ...en consonancia con el asunto de lo legislativo y del poder, este día vamos a montar un templete, este día vamos a declarar sobre esta cosa, este día vamos a hablar de esto. ¿Y por qué lo digo? Porque ocurre la apertura del año judicial en Venezuela de un Tribunal Supremo de Justicia que le ha hecho enorme daño a la institucionalidad de la Asamblea Nacional. No hablemos solo de los diputados, sino de las posibilidades de la Asamblea Nacional... El presidente del se jactó de lo que ha ocurrido con los diputados, aunque ha violado sus inmunidades parlamentarias, aunque ha violado la ley, los protocolos necesarios para que esto ocurra, y de broma lo hizo así, mientras lo narró. Y lo aplaudieron, compañeros. Este señor fue capaz de decir, «Nos hemos erigido en el escudo de la constitucionalidad». La, la, la, narrativa, la narrativa del TCJ es decir, nosotros protegimos a este país del saboteo que está haciendo la Asamblea Nacional. Y protegernos implicó, bueno, abrirle unos juicios a unos diputados, encarcelar a otros, impedir que hicieran lo que están haciendo. Es como... Asumir en público que romper la independencia de poderes, la autonomía, la democracia es, es, chévere. es chévere y además es necesario además nos lo tienen que agradecer. Eso es grave. Y aunque uno dice, bueno, ya estamos acostumbrados a eso, o qué esperas tú de un gobierno así, hay que dejar registro de este tipo de cosas. Más grave aún, L.C., porque las competencias de estos señores... Para el asunto de la, de la oralidad y de la lectura, lo estoy diciendo con enorme seriedad, es mi área de trabajo. Es nula. Michael Moreno, en la lectura de su discurso de apertura de año judicial, no estuvo en capacidad de decir más de seis palabras consecutivas. No las pudo leer, por las razones que sean. No sé si tiene problemas respiratorios, no sé entrenamiento, si... lo que sea pero no lo puedas, es una oportunidad de negocio, obviamente, para cualquier otro colega que trabaje en el área de vocería, pero usted tiene extraordinarios políticos que pueden hacer competencia no solo por la agenda de trabajo, sino por sus capacidades en escena. ¿Por qué Carrizo no hubo alguien de la oposición que en el momento de la apertura del año judicial dijera los que están abriendo y los que van a sesionar son una parranda de malvados por A, B, C, D? Y usted hace un recuento de lo que ha pasado. Sí. La, la, la pelea de la Asamblea Nacional, de lo que va quedando de la Asamblea Nacional, es ser relevante, es ser importante en el marco de opinión pública. No digamos generar movilización, que es más complejo, pero por lo menos en la opinión pública. Y están ausentes, están tratando de ver con qué temas se asocian para ver si son relevantes, pero aquí hay muchísimo. Y de hecho lo más relevante que ocurrió en la semana y lo que hace más ruido y termina generando unos ecos destructivos a la propia oposición, es el llamado de atención del Procurador General encargado, José Ignacio Hernández, diciéndole, señores, a mí no me están dejando trabajar... De hecho, esta división que hubo en la Asamblea, en la que el Partido Primero Justicia dijo nosotros no vamos a aprobar este fondo de 50 millones de dólares para litigios internacionales... 20, 20. De 20. Hasta que no haya mecanismos de control sobre ese dinero, que es una manera de decir, ¡epa! Señores, si vamos a mover plata, vamos a tener transparencia, vamos a tener rendición de cuentas, lo mínimo. Bueno, porque eso no se acordó con las otras facciones antes de ir a, a elecciones. Y porque la exhibición de Primero Justicia, entonces, es pasar todo un día tuiteando... Yo no estuve de acuerdo, a mí no me pareció chévere eso. Exacto. Dios no, salve mi voto. No es una, no es una división. La... No es una división entre buenos y malos. Es que hay malas prácticas que terminan haciéndole daño a todos. ¿Y cuál es el resultado de eso? Que a la gente le interese menos la política. Gracias. Que se despegue, que solamente esté viendo, bueno, en qué punto se quebraron para ver, pa ver ya cómo nos repartimos esta piñata. Y es. Triste, es terrible que este tipo de cosas pasen porque en realidad están dando papaya, como dicen los colombianos. Mientras tienes a un tipo que sigue quejándose porque recorrió Katia y hubo huecos, es decir, tapar una vocería con otra no debiera ser tan complejo. La producción de mensajes claves dentro del chavismo son pobrísimos, son realmente mediocres y tú no tienes una vocería que compita con esa historia. Yo les sigo agradeciendo además al equipo asesor, si acaso lo tiene de los diputados Club. Sigan con los videos, ¿ah? O sea, qué linda, qué bonito de verdad este dicho llegando al Palacio Federal Legislativo. Con la Le nada. O sea, es asombroso este enorme esfuerzo por restarle majestad. Chévere, a mí me parece fabuloso, tú sigue echándole pierna. Y a los que están del lado de la directiva legítima, la única directiva que tiene la Asamblea Nacional de este país, por el amor de un Dios, creen una agenda de vocería Propia, no tiene que estar íntimamente vinculada a su capacidad de sesión. El asunto de gestar un país, de legislar, un país trasciende a la propia sesión. Y tenemos muchas cosas por legislar en Venezuela. ¡Pónganse pilas! Esto lo decimos en serio. Ella es Naki Soto. Y él, Luis Carlos Díaz. Esperando que el procurador se pronuncie en los próximos días a ver qué pasa con él. Porque además cl queda claro que actúa como abogado y no como un operador político. Seguro. Contenidos como estos pueden revisarlos en nuestro canal. ¿Cómo que se llama? YouTube.com slash Naki Luis Carlos. Patreon.com slash Naki Luis Carlos. Todo pegado. También. Y si agarran este video y se lo mandan a sus tías por WhatsApp, nos harán un gran favor porque amamos a las tías. Y si usted salva a la tía de recibir fake news, usted está salvando el mundo. Uh, dale.